Unbox Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más eh, En esta ocasión tenemos el unboxing de Dawn of Majesty Entonces vamos a empezar a destaparlo eh, Mientras les voy platicando este, Esta cajita fue liberada el 13 de agosto del 2021 eh, Nos costó alrededor de eh, 80 dólares o lo que viene siendo alrededor de $1,600 pesos mexicanos. Um, y bueno, tiene 24 sobres y cada sobre tiene 9 cartas. Y la colección de esta expansión, como se puede decir, es de 100 sobres. Entonces, eh, como siempre van a estar saliendo aquí las cartas que más esperamos. Y el dato curioso de esta expansión es que eh, vienen algunas cartas en, en rareza Starlight. Y una de ellas es el dragón de eh, polvo de estrellas. Que pues es muy famoso en la. En la serie. En la serie del anime. Por, eh, y este lo utilizaba un personaje, Yusei. Y pues era el que lo tenía. Entonces, en esta, en esta expansión, si es que estamos muy afortunados, nos, nos podría salir uno de esos. Y pues vamos a empezar. Y la verdad es que vienen bastantes cartas interesantes. Además de este dragón que ya les comenté. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Bitropper, Scale, Bomber. Ah, también viene este nuevo arquetipo que son eh, monstruos insecto. En el canal ya tenemos un, un unboxing, pero son solo dos sobres, este, estos dos sobres, este. ahora sí que nos los dieron en una este, por participar en un torneo. Y en esta ocasión pues ya es, es esta cajita que adquirimos nosotros. Entonces pues esperemos al menos que nos salgan buenas cartas nos vamos a ir rapidísimo con las, su, con las cartas comunes Magiki, Mecamorta Aquí está Wolf Hernández, The Darkest Dragon, Doom Rider. Y de, en esta cajita también estamos buscando una carta común: es un reptil. Y esto es porque estamos haciendo un, este, una barajita de, de reptiles. Con algunos productos que ya abrimos en ocasiones anteriores. Figuras de Acámbaro. Alien. También viene. Este también es nuevo. Despia. Este es el campo de los Despia. Despia es un eh, arquetipo que pues parece que va a tener cierta relevancia a nivel competitivo. Stalturn. Y bueno, vamos con el siguiente ya, eh, ya ya en otras ocasiones nos llegó a salir una Starlight Rare y pues bueno sería sería bastante bueno que, que nos saliera uno más aquí pero bueno ahí ya depende de las probabilidades protecting spirit logget mi trooper Despian comedy. Wemo dragon. Mickey Springans Spring guns, Despian Glazer, Vitroper formation el campo de los B-Troopers de hecho también vienen eh, bastantes cartas de soporte sobre todo para monstruos synchro, que era justo el, el tipo de invocación que usaba Yusei eh, de hecho este dragón de polvo de estrellas pues es, es una convocación sincro right in light ok, la primera esta es secreta right in light y, ah bueno también este este es el que estábamos buscando reptil para eh, nuestra baraja lo vamos a probar a ver qué tal sale entonces este lo vamos a poner por aquí abajo Cronomaly, Magelia, Globe, Globe. Magic Trading. Y vamos. Spring y Magiki Dragon. hasta ahora vamos bien gran Solfacord no sé si... y esta es nuestra primera ultra horror Vamos a ver qué otro nos viene. Live Twin, Sunny Snitch. Este es, este es un arquetipo bastante bueno yo eh, eh, bueno. Normalmente juego en en un simulador en línea y siempre que juego contra Live Twin, eh, la verdad es que me la, la veo muy dura. Que eh, si a veces la mayoría de veces pierdo eh, de vez en cuando sí les puedo llegar a ganar entonces son, son bastante buenos y me parece que hay un, hay un pequeño monstruo que es bastante poderoso de ese arquetipo Voy aquí McMusket. pero me parece que ese monstruo aún no está en, en TCG, eso quiere decir que aún no está liberado aquí en, para su uso Y la verdad, no sé en qué expansión llegue a salir Dino Rester y Guano Estamos train. Tragedy. Este monstruo la verdad es, que es muy poderoso. De 4 estrellas y 2000 de ataque. Despian Proskenion. Órale, se ve bastante bien. Este monstruo de fusión. Vamos a ponerlo aquí. Y también, también viene un otro sincro de nivel 7 que tiene un efecto muy interesante. Eh, que puede regresar eh, todas las cartas. Bueno, cierto número de cartas, no, no recuerdo bien. A, eh, a la mano, después de que se activaron cierto número de efectos. isme y Nava. Pero... Eh, pues bueno, ese, ese me parece que es ultra raro. A ver si también tenemos la suerte de que nos salga. También es un efecto muy interesante no es de las cartas así más valoradas en este set pero pues es, eh, tiene un efecto muy curioso otro Gizmec vamos a ponerlo por aquí dragón y bueno ya casi estamos terminando y no ha salido ninguna Starlight la última vez se nos pasó, ni siquiera, ni siquiera, este, pensé que era una, una secreta, link, poder, <ríe> qué chistoso. Órale, se ve muy interesante, Entonces vamos a dejarlo por aquí. Sí, entonces me salió una Starlight Rare y no, no, no me di cuenta y pensé que era una secreta. Pero ya haciendo ya el recuento fue cuando dije, wow, qué suerte. Esperemos que esta vez no sea así, si es que no sale. Y a ver, aquí algo está pasando, aquí está. Trickstar Festival. quedan 5 éxitos. o Synchro Overtake, wow, este es de las buenas es justo para reforzar el tema de de, synchros, de la estrategia de Synchro o en general cualquier este paraja que esté basada en syncro Secreta La segunda secreta ya no salió Wow, pues qué bien Vamos a ver ¿Qué más hay? Tendangle Dangle. De estos te, tengo algunos por ahí, la verdad, no sé qué tan buenos sean en, en, en, en cuanto a su arquetipo. High Ritual Art, la segunda ultra. Y pues ya estamos por terminar Ya solo nos quedan dos Entonces si hay una Starlight Aún tenemos alguna oportunidad A ver, vamos a ver Branded Opening. Y bueno, igual para, para el arquetipo de Despia. Y bueno, entonces vamos por el último. El último sobrecito. Ahora sí, vamos a ver. ¿Qué nos depara? De cámbaro, al póster, poster, carpa roja voladora y el despian y B trooper scale bomber. Bueno, en el checklist. Eh, solo nos salió una de las 5 que estábamos esperando que fue Synchro Overtake eh, con respecto a los costos la caja tiene un precio aproximado de 80 dólares y en total las metalizadas pues nos sumaron un total de 21 dólares en precio aproximado luego eh, a continuación está el top 5 según el precio Y pues la favorita de este Unbox es Synchro Overtake. Y pues bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo Yugi Unbox.